Oye, hace tiempo que no te decía nada, pero escucha esto, ya, ya, ya ha pasado mucho tiempo, mami, desde que te vi, y a veces me pregunto qué será de ti, sé que todo está jodido, ya no soy nada para ti, pero recuerdo que hablamos de ese viaje por Madrid, una foto por París, una foto por el trip, esa casa que soñamos, diseñamos para vivir. Te lo juro que me duele el ya no tenerte aquí, estoy seguro que tú eras la indicada para mí. Estás en otro país y yo en el mismo lugar donde te hice reír, donde te te hice llorar Sé que nadie te va a amar Como yo te va a extrañar y aunque pasen los años Nunca te voy a olvidar Ya no llegan tus mensajes Ya no escucho tu voz Soy son grises los paisajes La vida se va veloz El tiempo no se detiene Ya se terminó el amor El viento grita en silencio Que regreses por favor Me encantaba tu perfume Y tus sueños de color Me asustaba el perderte Y eso fue lo que pasó Sé que soy un perdedor Un día fui el ganador Cuando te llené de besos bajo la luna y de menos, casi ni nos vemos, ni nos hablamos, sé que fallamos. Oye, más. echado de menos, casi ni nos vemos, ni nos hablamos, sé que fallamos. Dicen que ya me olvidaste, dicen que me superaste, que tú ya te enamoraste Pero no es como antes, ninguno de esos chavales sabe de aquellos modales Para tratarte bien, solo como tú lo sabes Quizá en otra vida te vuelva a besar amor, quizá en otra galaxia lo nuestro se cumplió Ya que en este mundo lo nuestro no funcionó, solo quiero verte bien, te deseo lo mejor soy un desconocido, me siento incompleto Sé que no fui bueno, pero llega el invierno Y ya no te tengo Y ya no te tengo Te echado de menos Casi ni nos vemos Ni nos hablamos, sé que fallamos Oye más, Te echado de menos Casi ni nos vemos Hablamos de que fallamos hey, mami. Oye, sé que tal vez escuches este tema Y quería decirte que quedaron muchos pendientes Ojalá y algún día puedas entender lo que te quise decir Es el rapper Mami Para ti Gia yeah. Cuartito Records Ya uh. ya yeah, yeah.